Okay. Bien. Uh, everybody Todo el mundo uh, se mantenga en un muy buen estado de chikung. En esta sesión. Nosotros iremos a nuestro mejor estado de conciencia en un muy alto nivel de conexión de conciencia y conectamos juntos para crear un fuerte campo de conciencia. Nosotros usamos este campo de conciencia para, con, para conectar con el más puro chi del universo y transformar nuestra vida. Y al mismo tiempo, nos, usamos ese fuerte campo de chi y de información y de conciencia. Para crear un muy buen campo de chi en la conciencia, en el cuerpo y en la familia. Y mantener ese estado estable. Primero de todo, necesitamos creer que cuando nuestras conciencias alcanzan un alto nivel, cuando conectamos con todo el universo, nuestro interior, energía, chi y todo el cuerpo De verdad tiene un buen cambio Vamos a comenzar a experimentarlo Y, y confiar, cuando hacemos esta conexión En verdad, en verdad, de verdad se realizan cambios para transformar nuestra vida, para nuestra familia, para todos, incluso nuestra sesión, y para todo el mundo. Esta es la realidad. Esto ya ha sido probado en muchos aspectos por la ciencia. Bien, cierra los ojos. Relaja totalmente todo el cuerpo. A todo el cuerpo, relaja el cerebro, relaja todo el sistema nervioso en todo el cuerpo. La conciencia está completamente en el momento presente. La conciencia viene a sí misma. Olvida todo. Solo enfócate en el momento presente, en este estado de conciencia. Cuando tú experimentas ese estado de conciencia y al mismo tiempo, tú te relajas relaja la intención, relaja la conciencia, poco a poco puedes sentir que somos la conciencia pura, nosotros vamos más allá de todo, Esta conciencia independiente e invisible está en todo el universo, en todas partes. No hay fronteras, no hay límites. Es un estado libre y pacífico. Relaja. Pure La conciencia infinita y pura se relaja. Relaja. Relaja. relaja. Experimenta cómo esa conciencia pura se vuelve pura y pura y cada vez más estable. Nuestra pura conciencia conectan juntas siente y experimenta que vamos más allá del, ma del mundo material, vamos más allá de las sensaciones del cuerpo y no nos preocupan, no nos importan las sensaciones. Vamos más allá de lo pensado de los pensamientos, conocimientos, del marco de referencia. Nosotros somos solo la conciencia pura. En chino, a este estado le llamamos Mingyue. Cuando la conciencia Experience se experimenta a sí misma, se conoce a sí misma, se vuelve despierta. En ese estado despertando, nuestras conciencias conectan juntas un gran campo de conciencia mundial Es un campo de conciencia despierta Está en todo el universo En este nivel La conciencia despierta naturalmente se funde con el chi más puro del universo. Desde este estado, nosotros podemos transformar todos los otros niveles de chi del cuerpo físico. Podemos crear una nueva vida. Bien. Feel, Siente el campo de conciencia puro say, shu, diciendo gently, shu, amablemente, silenciosamente. Say, shu, Decimos, shu, necesitamos sentir la conciencia pura diciendo shu". la conciencia pura se vuelve aún más pura y el espacio del universo se vuelve cada vez más puro relaja, relaja. Naturalmente te darás cuenta que esta infinita y pura totalidad va a través de todo el cuerpo, del sutil espacio del cuerpo, fundiéndose, armonizando todo el interior a un nivel muy sutil. Incluso, aunque no te importe el cuerpo, esa es la realidad. Tú solo necesitas guiar a la conciencia que se vuelva muy pura y más y más, y más armoniosa, más y más confiada. En ese campo de conciencia infinita, naturalmente, nos fundimos y transforman todos los otros niveles de chi. Transforman todo el cuerpo de chi. Transforma todo el chi de los órganos. Transforma todas las células. Todo el chi del ADN decimos silenciosamente confiamos en que nuestras conciencias puras conectan juntas generan un campo de conciencia muy poderoso confiamos este campo de conciencia se funde con el chi del universo. Todo el universo se vuelve un universo despierto. Confiamos en ese poderoso universo despierto. Profundamente en el interior somos muy respetuosos. El interior está lleno de amor universal. Cuanto más experimentamos la completud de la conciencia del universo, más confiamos. Cuando confiamos en el mismo universo, cuanto más confiamos, tenemos más potencia toda, en toda la vida en el interior todos los desórdenes y desarmonías serán transformadas y se volverán armoniosas ordenadas siente que esto está sucediendo Ahora, todos podemos sentir que la conciencia se hace más y más pacífica. Naturalmente, el cuerpo en el interior se hace más y más confortable, más armonioso. El cuerpo es de chi. Cuando la conciencia, cuando el estado de conciencia y la información cambia, el cuerpo, el, el chi del cuerpo sigue el cambio. Por supuesto, el universo, también el chi del universo se une a esta transformación. Porque un alto nivel de conciencia conecta con el universo y crea un orden de alto nivel y de chi puro. Y ese chi transforma toda la vida a mejor. Toda la vida en el interior es más y más armoniosa. Continúa diciendo, Shi". la conciencia en su interior se vuelve cada vez más pura. Todo el universo se vuelve cada vez más puro. Al mismo tiempo, el, todo el cuerpo de Chi también se vuelve más y más puro. El Chi fluye cada vez mejor en la totalidad del cuerpo. La conciencia despierta del universo va a través de todo el cuerpo, se funde con todo el cuerpo de Chi. En el espacio vacío del ADN, transforma. Transforma. Todos los bloqueos de energía desaparecen, ya desaparecen. Todos los desórdenes de chi y de información, todos se vuelven ordenados y armoniosos. cuerpo de Chi se funde en el infinito y despierto universo. Se vuelve un armonioso y pacífico universo. Transforma, transforma. En chino se dice, hua. transforma. Hua. Nuestro campo de conciencia pura muy estable y muy poderoso, siente que todas las conciencias sostienen unas a otras, se funden unas con otras, llenas de amor universal. Este campo de conciencia da la mejor información de amor universal. Todos en el interior. Y todo está bien. Todo se vuelve armonioso y saludable. Se vuelve perfecto. Muy feliz. La conciencia se mantiene pura e independiente, en un estado libre. Incluso cuando transformamos el cuerpo de Chi, no nos apegamos ni nos fijamos en el cuerpo de Chi. Estamos en un estado libre libre y transformador. Nuestra conciencia pura, el cuerpo físico, el mundo material, nunca han tenido problemas. Los problemas nunca están en la conciencia, la conciencia es libre. Tú solo haces el chi más armonioso, más saludable, Mejorando a un alto nivel. Sí. Wah. Sí. Wah. Change. Cambia, Change. cambia. El año pasado, en Hainan, en Sanya, en el retiro de sanación, algunas personas tenían cáncer, tumores de cáncer, y desaparecieron completamente, se recuperaron. Nosotros solo usamos la conciencia, la información de la conciencia para transformar el tumor, para hacerlo desaparecer. Y esto se hace realidad. Algunos tumores de mama desaparecieron y otros tumores en otros lugares y bloqueos desaparecieron. Muy bien conectamos con esta información buena confía cree el campo de conciencia ahora confía en sí mismo mucho mucho confía en el universo y en el poder de nuestro grupo Observa el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza se abre. Shui. Cambia el chi puro haciéndolo aún más puro. Cuando decimos chi... Sentimos que el interior... Nos enfocamos en el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza se transforma en chi puro y se funde con el universo volviéndose más puro. Y al mismo tiempo, todos los problemas desaparecen. Se, se convierte en un nuevo y saludable estado. El espacio interior de la cabeza... Las células del cerebro transforman. Eh, hola. Saludable. <hola> significa muy bien, muy saludable. Eh, hola. Y suavemente mueve el gran espacio interior de la cabeza. Cambia en el interior. Siente en el interior el cambio. Siente el estado saludable. Visualízalo. Tú puedes sentirlo. Tú puedes mantenerlo, este estado saludable. Tú puedes sentir la información saludable en, en la conciencia eh? La información saludable está en todo el espacio interior de la cabeza. Jala. Siente que la conciencia pura despierta va al espacio interior del cuello. abierto, se funde en el universo. El interior del cuello, todos los tejidos, células, ADN, y el chi se abren. Cambia, cambia. Todos los problemas ya desaparecen y entran en estado de chi. Juega, es como un juego. Con una sonrisa interior, el espacio interior de la cabeza y el cuello se hacen muy armoniosos, saludables. El universo despierto. Va al interior del pecho, del espacio del pecho. La conciencia va a través de los pulmones, corazón, el interior, el espacio interior de las mamas. Todo el espacio interior del pecho se hace conciencia universal, abierto siente la conciencia, siente la información decididamente transformado. En el interior, todos los problemas y bloqueos desaparecen. Todo se transforma en chi puro. Desaparecen abiertos y se funden con el universo. Siente la información de salud en, nuestra, en nuestro campo de conciencia pura. Confía, cree. Esta información es muy poderosa visualiza y siente el estado saludable con una sonrisa interior ahora el campo de conciencia universal despierto va a través del de espacio interior del abdomen va a través del hígado y la vesícula biliar, el espacio interior profundamente. El espacio interior se abre. Va a través del espacio interior del páncreas, abierto. Va a través del bazo, del espacio interior del bazo. Abierto. Se funde en el universo. El campo de conciencia pura se funde con el estómago y con los intestinos, con el espacio interior. Abierto. Se funde en el universo. El campo de conciencia pura se, se funde con los riñones, con el espacio de los riñones abierto. Se funde con el universo. La, el campo de conciencia puras va a la vejiga, a, al espacio interior del sistema reproductor. Todo cambia en chi, abierto. Relaja. Abdomen y el tantien inferior se vuelve vacío y se funde en el universo. Abierto. El campo de conciencia despierto se funde con el tantien inferior a un espacio sutil de chi. Todo el espacio interior del Tantien y el universo de, se vuelven despiertos y conscientes. La información de la conciencia es de amor universal buena información. Todo es haola. Todo es perfecto y saludable. Siente el campo de conciencia. Todo el campo de conciencia se funde con el tantien inferior abierto Todo es saludable. El campo de conciencia pura va a través de toda la columna vertebral del espacio interior. Va a un nivel muy sutil. Transformando. Expandiendo. Abierto. Forma. Muy feliz. El interior se vuelve más y más armonioso, más y más saludable, más y más puro. Toda la columna y el sistema nervioso central. Suavemente mueve el chi de la columna y siente ese estado jaula. Visualiza el estado de jaula. Muy fuerte, la columna se vuelve muy fuerte. El chi del sistema nervioso central también está muy fuerte, muy poderoso, muy saludable. El campo de conciencia va a través del espacio interior de los hombros y brazos los brazos de Chi en el centro los brazos se abren se funden con el campo de conciencia bien, cambia, mueve los brazos de chi, siente como el chi fluye bien, es abundante. Todas las funciones son saludables. Muy bien. El campo de conciencia va a través de la, del espacio interior de las piernas. Siente glúteos. Yin, el área del perineo, la articulación de la cadera, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies. Todo el espacio interior de las piernas de Chi se abren. El campo de conciencia es dentro del espacio interior de las piernas. El espacio de las piernas La se abre y, y se funde con el campo de conciencia, se funde con el universo. El espacio interior de las piernas de Chi. Y... Cambia. Cambia, se vuelve muy puro y más y más armonioso. Más y más saludable. Todas las funciones están bien. Muy bien, con una sonrisa interior. El gran campo de conciencia va a través de todo el cuerpo de Chi. Todo el cuerpo de Chi se vuelve Conciencia pura, transparente, un espacio transparente de Chi, abierto, abierto, se funde con el infinito campo de conciencia, todas las conciencias, están en el infinito cuerpo de Chi todo nuestro campo de Chi tiene buena información de amor universal y transforma todo el espacio interior del cuerpo de Chi expande y se funde con toda la completud del universo todo el universo se vuelve despierto es una completud despierta en el universo, en nuestro cuerpo de chi y en nuestro campo de conciencia. Esta completud... ...cambia... Nuestras conciencias juntas dan buena información. Se vuelve muy puro. Transforma. Todo se vuelve muy armonioso y saludable. Muy saludable. Siente la completud del universo, la totalidad, como un espacio despierto. Disfruta de ese espacio. Con una sonrisa interior, todo el universo sonríe, feliz, amor universal. Se vuelve muy puro, más y más saludable, súper saludable. La información del interior del ADN se hace muy saludable, muy completo, muy fuerte. La información del ADN va a través de todo el cuerpo, conforma la salud de todo el cuerpo. Mantiene el estado de salud muy estable. Ahora sentimos que la información del ADN es muy saludable. La información de la conciencia es muy saludable. La información de la conciencia y la del ADN se funden juntas, trabajan juntas y hacen que nuestra vida humana sea completa en el interior, se haga estable y saludable. Y el cuerpo de Chi sigue los cambios. En nuestro entorno, la información también es muy armoniosa y estable. La información de la conciencia transforma el entorno, la información del entorno. Siente alrededor de tu cuerpo muy feliz, muy saludable. Siente el campo de chi, la familia, la habitación, la familia. Muy armonioso, poderoso, estable. Nuestras conciencias, nuestros campos de conciencia conectan juntos en todo el mundo. El campo de conciencia es muy saludable y brinda beneficios a toda la sociedad humana, a la naturaleza y transforma la conciencia humana, transforma la información de la sociedad humana, transforma la información de la naturaleza, siente que nuestro campo de conciencia se funde más profundamente en la conciencia del cuerpo humano en la sociedad y en el mundo natural, en todas partes. Y se funde con todo el universo. Todo el universo se transforma en uno, un solo campo de conciencia e información. Nosotros transformamos todos los estados de desequilibrio en estados de equilibrio En todo el universo, todo el mundo se vuelve una armoniosa completud Toda nuestra vida se funde y transforme el entorno y la sociedad la naturaleza y todo el universo todo nuestro ambiente nuestro pequeño campo de Chi es también nuestro ambiente nosotros necesitamos siempre proteger armonizar y mejorar nuestro entorno nuestro ambiente Beneficiando el ambiente y al mismo tiempo, beneficiando toda la vida. Y esto brinda beneficios a toda la vida en su interior, volviéndose a un estable, armonioso y saludable. Nosotros también traemos buena información al entorno. Somos uno. Bien. Estamos muy bien. Yo creo que todos, que las conciencias de todos están muy pacíficas y armoniosas. El cuerpo, el chi dentro del cuerpo también está muy armonioso. El interior está más confiado. Esto es muy bueno. Mantén este estado. Y desde muy dentro damos las gracias a todos. Gracias al universo. Gracias a toda nuestra sociedad. A todos, a cada uno por este mundo. Gracias al mundo natural, a las plantas, animales, al agua, a las montañas, a todo. Gracias a las personas de nuestra familia. A los padres que nos dieron nuestra vida, a los niños, gracias a la vida, a los amigos, gracias a ti mismo y a todas las células del cuerpo y al ADN, gracias. Gracias por nuestra conciencia pura. Gracias por el campo de conciencia conectando juntos y creando armonía, equilibrio muy hermoso. Sostén la bola de Chi y eleva el amor universal. Este campo de chi armonioso este, esta, este campo de buena información por encima de la cabeza ah, el universo muy alto. Todo es muy alto todo es muy hermoso vertemos el chi Siente que la vida en el interior es muy hermosa y fuerte. Vamos hacia el interior y todo es nuevo. Muy fuerte, muy saludable y feliz. El interior es muy fuerte y vacío. Pon las manos sobre Tucci. Haz una suave y profunda respiración. Relaja. Bien separa las manos a los lados si te sientes muy bien puedes continuar practicando en este buen estado si tú puedes mantenerte todo el día en este estado continuamente llevarás beneficio a tu entorno y al mundo Muy bien. Hola a todo el mundo.